Telenor presenta... Sí, muchísimas gracias... En este reporte especial, en alusión al 243 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, hablaremos del crecimiento económico de la ciudad del Jaya, una de las ciudades más prósperas de la República Dominicana. San Francisco de Macorís es conocido como la capital del nordeste, al inicio de su fundación, sus vastos terrenos y sus tierras fértiles sentaron las bases para que llegaran comerciantes de diversas partes del mundo, en especial de Europa. También sirvió de albergue para los comerciantes que vivían en localidades cercanas, las cuales descansaban a orillas del río Jaya, en las largas caminatas que eran necesarias para hacer llevar las mercancías hasta el mar por la zona costera del nordeste. Para los finales de la década de los años 60, la economía franco-macorizana obtuvo un repunte importante. Ya en la, después del 70 comenzamos un grupo de comerciantes, que en ese momento éramos jóvenes, a trabajar eh, los negocios y se tecnificaron más y se desarrollaron más porque la mayor parte de los comerciantes de ahí eran empíricos. Luego vino eh, la época de que los comerciantes se prepararon para eso. Diríamos que en el año, los años 1980, por ahí, eh, hubo un descalabro de, de, del comercio porque la bonanza que trajeron los Dominican York opacaron las inversiones de los corizanos auténticos. Sin embargo, eso fue algo pasajero y volvió a tomar su, su ritmo ...el comercio franco-macorizano dirigido por personas nativas de aquí. Según el Censo de Estadísticas del año 2002... ...San Francisco de Macorís es el municipio dominicano... ...con mayor porcentaje de personas dentro de la clase media... ...sumando para ese entonces el 69% de su población... ...mientras que de la clase alta representaba un 8%. Para esa fecha... El 21% de la población se encontraba en situación de extrema pobreza y solo el 2% en pobreza extrema. Además destaca el gran desarrollo urbanístico de la ciudad nordestana gracias a las impresionantes sumas de divisas que ingresan a la ciudad a través de las remesas. En la década de los 60 eran algunos barrios contados que había en San Francisco de Macorís. Ya para el año 1998, en San Francisco de Macorís, habían 39 barrios y 17 urbanizaciones. Pero si vemos ya al 2010, habían más de 40 urbanizaciones. O sea, pasa desde 17 de la década de los 70 a, a, a 2010 más de 40 y, y más de 80 barrios. Si contamos hoy, se si acerca a, los, a las 50 urbanizaciones. Y más de 100 barrios entonces ese crecimiento ha sido producto primero de la migración del campo a la ciudad pero también un factor que influyó y que está relacionado con la migración hacia afuera que se origina precisamente en esa zona donde comienza a disminuir la producción sobre todo del café y luego se incorpora la migración desde la ciudad hacia eeuu sobre todo en la década de los 80 en la actualidad San Francisco de Macorís aporta cifras importantes al Producto Interno Bruto del país con una economía mixta dividida en varias actividades económicas. Bueno, San Francisco de Macorís aporta en términos de Producto Interno Bruto entre 7 y 8% al país. Y en términos de remesas, es el cuarto, eh, la cuarta ciudad que recibe más remesas después de Santo Domingo, Santiago... Eh, y, y San Pedro de Macorís entonces la cuarta entonces ahí eh, por eso digo que ese efecto de las remesas que se mantiene de manera sostenida eh, entonces y en términos comercial también porque en, de la, cuando hablamos comercial incluimos el sector financiero los mismos bancos señala, que una de las, eh, de las ciudades más activas en términos de ahorro y crédito es San Francisco de Macorís. O sea, en sus mismas informaciones que dan con relación a las operaciones que realizan. Entonces, eh, por eso cuando inclusive se hablaba de que la, la tercera capital se disputaba La Vega porque La Vega decía que tenía más habitantes que San Francisco. Pero el problema no es solamente habitantes, es verdad. San Francisco tiene menos habitantes que La Vega, pero tiene más actividad comercial, de pro y de producción y de, y de servicio más que la vega. Uh -huh. Cuando hablamos de servicios, hablamos de servicios de educación, las universidades. Estamos hablando de los centros médicos, tanto públicos acuerdo, como privados. Tiempo, Estamos hablando de lo, del transporte. El comercio se posiciona como la principal actividad económica de San Francisco de Macorís Dado a que muchos comerciantes de las zonas aledañas Todavía se abastecen de mercaderes radicados en esta ciudad del Calla. También aportamos más del 55% de los empleos que se dan en la provincia de Duarte El comercio junto al cacao y al arroz eh, son las uh, fuentes de empleos y también de producción de riquezas. Eh, San Francisco actualmente está muy bien plantado, solamente nos falta que nos instalen las industrias de Zona Franca, que el gobierno acondicione eh, eh, lo que tiene que ver con Zona Franca para que vengan inversionistas, porque hay muchos jóvenes que no tienen empleo y las zonas Franca son... De empleo. El cacao juega un papel importante en la economía franco-macorizana, dado a que esta actividad agrícola es la responsable de hacer circular cientos de millones de pesos en la ciudad del Jaya. Eh, eh. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando votábamos. En una linda mañana le pregunté: ¿Me dije Ramón Armanta Luis Pimentel? Cachiba Blanca de Don Osuena, vamos a esconder. Pichaco, que te este de los bohemios. El municipio de San Francisco Macorís o la provincia produce el 63% de la producción nacional de cacao. Aquí es que hemos comenzado, aquí es que se tiene gran conocimiento de cacao y de aquí es que ha salido el cacao orgánico. En el mundo no se conocía el cacao orgánico, fuimos nosotros y fue de aquí que salió todo el cacao orgánico. Estamos hablando que el cacao puede producir, por ejemplo, 260 millones de dólares, por ejemplo, a nivel nacional. Y si yo te digo que el 63% eh, estarían hablando de más o menos de 170 millones de dólares todavía produciendo lo que es esta zona de San Francisco de Macorís. O sea, un, el cacao es el motor que dinamiza. Eh, eh, yo te diría el casco urbano de San Francisco de Macorís, ahí es que está eh, eh, en el cacao que, que se mueve el dinero realmente. Cuando cuando los precios suben, eh, se ve ese dinamismo en los campos, la gente cambiando vehículos, eh, haciendo casa nueva. Y, y yo creo que el cacao es un gran eh, eliminador de pobreza prácticamente, si, si se puede decir así. El municipio de San Francisco de Macorís es uno de los principales productores de arroz. Esta actividad agrícola genera cientos de millones de pesos a la ciudad del Calla, al igual que miles de empleos directos e indirectos a raíz del cereal más consumido en la mesa de los dominicanos. El arroz... En la provincia de Duarte representa el 26% de la producción nacional y el municipio de San Francisco de Macorís siembra el 17% de a nivel nacional. O sea que como provincia es la número uno en producción, en área sembrada y en producción y el municipio de San Francisco de Macorís es el municipio que más arroz produce en el país. ...porque bueno, tú tengas una idea. El valor de la producción de arroz a nivel nacional por año son unos 500 millones de dólares. La provincia representa unos 120 millones de dólares y San Francisco representa, aporta a la economía, 85 millones de dólares. Y asimismo, si tú miras el empleo, eh, la provincia de Duarte representa también el, el 26%, porque está muy asociado a, a, a cada tarea que se siembra, es más o menos el mismo costo y lo digo que estamos ahí. Entonces, desde ese punto de vista, viendo las cifras eh, del arroz, es un elemento importante en la economía, tanto en el empleo, en el movimiento, y también en el crecimiento mismo de la actividad económica. Era la población económicamente activa, ocupada de la provincia de Duarte son 88.000 y la, en el área agrícola son 16.000. Productores de arroz en la provincia de Duarte son 8.000 solamente, para que se tengan una idea, que es el 26% también. Y empleo que se genera genera también más o menos el número 26, que son unos 20.000 empleos más o menos. Sin lugar a dudas, San Francisco de Macorís es una de las ciudades de mayor crecimiento económico y urbanístico de la República Dominicana, con una economía mixta, dividida entre comercio, agricultura y remesas, dado a que gran parte de los franco emigraron a diversas ciudades del mundo, pero llevan colgado en su corazón cada rincón de la ciudad del Jaya, la tierra del cacao, el café y de hombres históricos. Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos, en una linda mañana le pregunté, le dice Ramón Almanza, Luis Cimentel, la chiva blanca de don José Vamos a esconder, pinta con tu este hombre de los bohemios, donde hicieron chica y con aquella canción, se portaron como colega Pérez y Ramón, con los dobritos que le dio brillo a la inspiración. En aquellos tiempos cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté ¿Pediste Ramón, Almanza, Luis Pimentel